Hola a todos, soy Max Tisida y en esta oportunidad les traigo un video en el que voy a cantar temas de los pibes chorros. Es un grupo de los más reconocidos en el mundo de la cumbia, de la cumbia villera más que nada. Así que bueno, espero que les guste. Tienen si letras muy interesantes, si me gustan a mí, bueno, espero que ustedes también. Con un vino estoy matando mi dolor, el recuerdo de tu voz que me decía, larga el faso, la pastilla siempre perder tú te fuiste con tu madre para el Chaco y en la villa sin tu amor yo me quedé Haría todo para que vuelvas conmigo Pero no, solo me queda el recuerdo de tu amor Sus amigos y parientes hoy lo van a visitar un par de meses que está preso por robar Él se enamoró perdidamente Sin pensar que lentamente Sin pensar que lentamente Su vida se iba a arruinar La que pura era la dama Jesús La locura conocía así el descontrol Ella le hizo perder la cabeza De la noche a la mañana De la noche a la mañana Arruinó su libertad Tarde se dio cuenta que le mentía Que era falsa su alegría ella siempre lo engañó, solo lo dejó triste y enfermo, condenado como un perro a vivir en la prisión. Bueno, espero que les haya gustado, si les gustó pueden suscribirse, darle me gusta. Y compartirlo con sus amigos, chao chao